A Correr los Lakers. El flaco no le gustó mucho la canción de A Correr los Lakers. No le, no le llamó tanto. Atención, pueblo dominicano. Yo dije en este programa que a Correr los Lakers le iban a tirar a Noel. Entre Osuna y Arcángel le iban a tirar a Noel. Y así fue. Le tiraron a Noel, Osula le mandó su gran primazo. Ya la canción tiene millones de streaming, un millón streaming tiene la canción. O sea, hay mucho dinero. Quien le metió mejor en la canción, para mí, quien se la comió en la canción, sigue siendo el alfa. El Alfa se vio por encima de todo. ¿Cómo va a ser? Sí. Nicky Jan metió bien. Ozuna le metió bien. Alcaje bien. Secreto. Bien. Pero el Alfa... Mató. Mató. Ahora, él le mandó un raplimazo al Mayor. ahí. Sí, lo acabó. Lo acabó con el reloj falsificado. ¿Cómo? Oh, falsificado. Le dijo que tiene... usted lo fue, ¿eh? También eso fue para Crazy. ¿eh? Crazy también tiene el reloj falsificado. Y el, y el clásico... Ah, y el clásico eh, tiene esa... No, es que una no, lo que pasa es que hay una página, José Luis, que tú no sabes. Esa pues yo página, creo que el mayor tiene dinero para estar comprando cosas falsificadas. Esa página que salió, eh, donde dice cuáles raperos tienen... Eh, sí. la, lo, los relojes falsificados. Yo quiero que me chequen el mío, porque cuando no lo digan, el mío lo tienen que chequear aquí. Eh, eh. Atención, atención el máster aquí. Eh, eh. Los míos me lo tienen que chequear. Eso no es fake. No. entonces el mayor va tiene que tirarle al alfa después de esa canción porque está una canción mundial donde le dieron un cocotazo a él y él tiene que responder en esa canción no diga que diga que, que, que, ah no no, no no que fue una puya yo creo no, no, no. yo creo que los queman fue que a le que le tiraron quizás a lo mejor de los dominicanos y a lo mejor de los boricuas para que los dos países comiencen a enfrentarse también no no no porque esa canción con el mayor tiene que salir esa acción de mayor tiene que defenderse porque le dijeron reloj falsificado. Pero también al, eh, eh, a Anuel. No, Anuel a no creo que le vaya a, a responder. Anuel va a ser uno tirándole a ellos. Anuel también tiene que responder también. No es que Anuel no, se va a quedar y que callado, diga que, que, ah, no, vamos a quedarnos callados y que, que eso quedó Mira, ahí. Yo pienso a veces, genesis que es un complot. A veces cuando las cosas no están saliendo muy bien, vamos a hacer esto, te vamos a mandar un fuetazo, ya tú sabes, responde. Bueno. ¿Qué yo tú lo cree. que creo crees? ¿eh? Tú que conoces el mundo. Viene esa guerra, una guerra, pero esa guerra no se va a sentir porque usted sabe que estamos en elecciones y de aquí al lunes. <risa> sí. Yo soy mayor, tiro de, después de las elecciones. Ganó, por ejemplo, ganó. ¿Quién ganara? ¿Quién ganara. No podemos decir, no. Ganó Guillermo Guillermo Moreno. No, no, no. No lo no ofenda tampoco. Acuérdense que no podemos hablar. De política hoy. Eh. Ganó Guillermo Moreno. <tose> <tose> Ahora tú lo pones como o sea, muy imposible. No, eh, no, él es candidato. No voy a poner un ejemplo. Él es candidato. ¿Qué? Atención, el mayor clásico. <risa> <risa> el lunes, la Junta Central. Ganó Guillermo Moreno. ¡Fuah! No, no, okay. ¿Qué ¿Cómo lo tiene? El otro. Después de una semana. El, ¿El otro, el otro. ¿Cuál? El que yo arreglo este país. ¿Cómo Puede ser ese también que gane. Si yo bueno, ¿Ganó lionel Fernández el lunes? No, tampoco. Es que tú estás poniendo lo, lo, lo, lo, una hipérbole, una, pero, una bueno, exageración. Es un tal, tal, tal. ejemplo. ¿Ganó, vea? lionel celebró porque ganó a los pares de con Diego Moreno. No, no, no, no. En la noche terminó eso, al otro día tirada para el alfa, Mayor Clásico. verdad. Pues ahí está. No puedes dejar que esa canción, porque yo sé que el alfa de esa canción, el video, eh, el video, eh. No lo va a tirar mañana. Le voy a decir. El no es tonto. El, el Alfa sabe que el país está en posición Sí, pero hay algo que no va a dejar dormir al mayor, que no va a poder hacer la canción tan rápido. No, no puede. Tú, ¿tú que sabes me... que el mayor tiene un candidato el que es posible que no gane. De, de, Entonces, el alfa, si eh, el, el mayor. Si el micrófono hay, José Luis. El mayor eh, va si teniendo eh, de cabeza. va si el micrófono, José Luis. Va de cabeza y el mayor no va a poder escribir. ¿Cómo que no? Ay, no? Él va a escribir con más gusto porque él sabe que tiene un Kai rating. <risa> eh. Mayor, desde que la Junta Central Electoral deja que Guillermo Moreno como ganador, digo perdón, un ejemplo. El martes <risa> en la mañana <risa> tiene que responderle al alfa en la canción a correr los leikes. Entonces tú vas a poner a correr los clips. Eh. <risa> si el alfa tiró a correr los leikes, tú tienes que tirar a correr los clips. Eh. El lunes. Eh. O llegó Durán, o llegó un Kaiwa elena eh, Te estoy dando idea, ey, ey, ey, flaco, ey. Eh. Ya. Tengo ideas, eh. Mayor clásico, te vamos a mandar la factura No sé que Anuel no va a pasar de, de un post en Instagram o un history por ahí. Pero. Hay que ser inteligente también. La grandeza no se rebaja tanto y que está respondiendo. Sí, pues tiene que responder. El martes en la mañana. Eso es lo que yo quiero. Como quieren. tú sabes que. Ya no hay, <risa> ahí. no hay búsqueda. Ya no hay búsqueda. No busque. Cobra ahora. Ahora te voy a decir una cosa. Los gentitas siempre están con el gobierno. ¿Tú no. te has dado cuenta de eso? Sí. Venga y que venga. Los gentitas están ahí. No porque que... ellos tienen unos manejadores que se hacen amigos de los políticos. Sí, no ya ellos. Te, ya este de los que son amigos del gobierno. Pregúntale a Peña Suazo. <risa> Pregúntale quinito, eso a, a, a, a Peña. A... ¿Qué se el otro? A Quinito, Quinito. No, Quinito está con. Quinito ¿Qué? no se despega, digo, bien. Pero te estoy hablando de los que estaban con el hombre, con el Fernández, y ya no están comiendo. No. <risa> Cero, mira Jeffrey. Seco quedó. <risa> Seco está. <risa> Mayor, aprovecha. Recoge Qué todo está. lo que tú vas a recoger de hoy a mañana. A Jeffrey no le queda tierra ya. Ni tierra, <risa> ni terreno le queda. Ni finca. Es más, ni un solo Yo no creo que la única tierra la que le puede quedar es la de... donde está la, la mata en su casa. Atención, el mayor. Después que la junta diga el ganador, tira la canción a, a correr los clippers. <risa> o a Correy Caguay o a Correy Durán. O Michael Jordan. ¡Eh! ¡Hey! Ahí está. Michael Jordan. Esa es la idea. Michael Jordan. Atención, mayor clásico. Sabemos que después de las elecciones, ¡seco! estamos diciendo recojan ahora esta gente no va a soltar y después de eso ni me van a coger la llamada abro ella tiradera va hacer esta tendencia en YouTube y vaya ahí con la canción yo soy Michael Jordan o a correr los Chicago Bulls o algo por el estilo no se ríe a correr el Chicago Bull con el mayor clásico. Fitzgerald y Anuel, respondiendo a la usura también. Hey, ya, me el montado, ¿no? Vamos a, a una pausa luego de la pausa. Tenemos al más du, duro de Puerto Rico. ¡Durísimo! Ojo, como se hace de Mikey. Ojo. A Mikey de Bastage aquí en Los Nosotros somos el programa más internacional de, de, de San Francisco. ¿Él es más duro? Yo soy el mejor entrevistador de Cibao. Lo dije yo ya eh, no hablamos el martes porque el martes si hablamos el martes es de esperanza <risa> te saqué checha vamos allá